Quédate hasta el final del vídeo porque me ha pasado algo impresionante. Impresionante. Que vas a flipar. Vas a flipar. Hola, chicos, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Sí, así hay que empezar los vídeos. Tenemos aquí la nariz de un animal. Tenemos que adivinar qué animal es. Vamos a ver. Déjame que piense. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando... Yo creo que es más bien de una liebre, ¿no? Un hámster yo creo que no es. ¿Ves dejándome en los comentarios las respuestas de los números? O sea, de cada imagen. Antes de que saca el resultado. Porque si no, estás haciendo trampas. Y aquí, en este canal... No nos gusta hacer trampas. ¿Tienes ya la respuesta? 3, 2, 1... Conejillo de India. Pero esto es una cobaya, ¿no? Este animal de aquí es una cobaya. Espérate, déjame que mire bonito. Espérate. Conejillo de indias. Vamos a ver el siguiente. Yo creo que es un perro. Un coyote. Orangután, gorila o chimpancé. Orangután. Bien, hemos acertado por fin. Eh, bisonte. Y dirás, ¿por qué? Pues porque la vaca no tiene pelos. Ahora me dirás, ¡la vaca tiene pelos! Espera. Vaca. La vaca no tiene pelos. Bueno, era un buey. Era un buey. ¿Buey? Cocodrilo, lagarto o caimán. Primero analicemos la situación. ¿Qué foto es esta? ¿Qué tengo yo que mirar? ¿Los ojos? ¿La nariz? ¿Es la nariz de un animal? Yo creo que es la nariz de un animal. <risa> cocodrilo no es. Los cocodrilos son verdes. Este no es verde. Punto número uno. Punto número dos. ¿Los caimanes? Creo que son más grandes que los lagartos. Sí que un lagarto no es. Esto creo que es un caimán. Yo creo que sí. Puede ser. Bueno, es un cocodrilo. Tanto pensar, nada. Claro, es que en el cole nos engañan. Nos dicen, el cocodrilo es verde. Y no es verde. No ¡Es verde! Los profes nos están timando. Mira ese cocodrilo. Es que todos estamos acostumbrados a ver este cocodrilo. Y aquí, con la edición, voy poniendo imágenes... Tigre Índice Jaguar Yo creo que es un jaguar <risa> Este es Llena, perro salvaje o lo mm. Espérate que A ver, perro salvaje Pues no, era una llena ¿Qué Antílope ¿Ves esto de aquí? Estos pelitos de aquí Es un erizo ¿Cua a o a mí? Apache. Panda rojo eh, Creo... Apache. Eh... ¿Mapache? Panda rojo Yo pensaba que esto de aquí eran los ojos Y es la nariz Una cobra, va Dragón. Pito pito gorgorito dónde vas tú tan bonito ala era verdadera Pipón PONG fuera el al. Los pecari. <risa> Esto es un jabalí. Coala. A ver los usos no tienen una nariz así. Koala. Gracias. ¡Gracias! ¡He acertado otra vez! Recuerda dejarme tu like porque eso me sirve también de apoyo, igual que los comentarios, igual que tu suscripción. El domingo, haciendo el directo. Nombre. En plan cachoteo, en plan con las risas A Germán Garmendia. El vídeo es el siguiente, atención, eh Pasarle este clip a Germán Garmendie y, y, y, que, y que cumpla mi reto Germán, te reto a hacer este parkour Es un parkour de espiral Ya que eres experto como yo en parkour Que somos iguales eh, Pues venga 1447 vistas, 114 me gusta y 7 comentarios. En un canal que solo había 5 suscriptores y no tenía visitas. ¿Me podrías explicar qué narices ha pasado? Porque entré ayer aquí en YouTube, porque yo voy revisando por si habéis comentado algo y tal en los dos canales. Hago así y me encuentro que veo 12 suscriptores. Y me quedo así, le doy y veo que el vídeo este tiene tropecientas visitas, tropecientos likes y me quedo. ¿Qué pasa? Eh, Me voy a los comentarios, veo comentarios, y por cierto, un saludito para las personas que habéis comentado. Alex Alexander juega. Danilo eh, uquillas. Eh, yo te informo. Yo pensé en ese momento. Primero mi reacción fue de... bueno, Pasado aquí. Y luego mi reacción fue, yo estoy flipando, yo estoy flipando, no, no puede ser, no puede ser. Y luego pensé, a ver si el es que YouTube se ha bugueado. ¿Y, y esto tiene que ser un book o algo. Bueno, no es un book ¿No es un book Ay, señor.